Sonidos del pueblo. El joropo estribillo con la cuereta. Oh, en el estado Sucre una manifestación musical que yo diría que es una de las más representativas porque la encontramos precisamente en un triángulo geográfico del municipio Sucre municipio Rivero y municipio Monte incluyendo por supuesto ...a los dos municipios que están... ...litoral al Golfo de Cariaco... ...que es Mejía... ...y municipio de Bolívar... ...en esos cinco municipios... ...está lo que llamamos... ...el Triángulo Geográfico del Goropo Estribillo... ...del Estado Sur... ...y por supuesto allí tenemos muchas variantes... ...este Joropo... ...con acordeón... ...es un goropo auténtico del municipio de Rivero... ...acordeón o cuereta... ...como comúnmente se le llama... ...pues le llaman los músicos... ...la cuereta... ...ese acordeón... ...que por la información que hemos tenido... Eh, ...entró por el Golfo de Cariaco... ...fundamentalmente al Muelle de Cariaco... ...el Muelle de Cariaco es una población de aquí... ...del municipio de Rivero... ...más o menos a mitad del siglo pasado... ...tuvo mucho agua comercial... ...y ahí llegaban muchas familias comerciantes... De, ...digamos de otros países de Europa... ...como el caso de corsos italiano... ...y se dice que estas familias trajeron el acordeón... ...como decimos acá... Eh, ...se le transformó en el nombre de Cuereta... ...así lo llaman los músicos del Joropatrillo de acá... ...y por supuesto aquí tenemos... Eh, otra, ...otra significación... ...otro elemento significativo... ...que es acompañado con un tambor... ...que también es autóctono, autóctono de la zona... ...que es el tambor cuadrado o cajeta... ...es ese, ese tamborcito cuadrado que... Eh, algunas referencias se ha encontrado por ejemplo... ...en uno que se llama Pandeiro que es especie de un tambor este, portugués. Esos dos eh, instrumentos han pasado a ser ya patrimonio musical del Estado Sucre. Este es un joropo estribillo campesino, es un joropo estribillo que lo agarra el campesino, lo, lo, lo toca de forma muy virtuosa y lo ha hecho una manifestación cultural propia, a diferencia del caso de la mandolina, que la mandolina eh, se convirtió en un instrumento más de salón, pues. ...de instrumento de salón... ...y se convirtió además en el instrumento base... ...del Joropo Estribillo de en el caso de Cumaná... ...ahí, bueno, hay también músicos diestros del Joropo Estribillo... De ...pero ya lo hacen con la mandolina... ...este Joropo lo identifica... ...ese acordeón o cueleta ...con la cajeta que es el, el tambor cuadrado... Innumerables músicos, músicos y cantores, que ahí también se hace, hace una diferencia bien interesante, porque no es igual, por ejemplo, al joropo cuando entra la rapidez del estribillo, tenemos un, un, digamos un joropo de compás 6x2, que es un joropo lento, o un joropo como comúnmente se le conoce en ese compás del joropo venezolano. Aquí porque entra un digamos una parte rápida, que es un, un 6x8, donde entra precisamente el estribillo, y donde entra el, el cotorreo, son los versos que los, que los cultores eh, interpretan allí de forma improvisada. Esa improvisación también se hace distinta, cada uno le pone su toque personal, pero hay, hay allí un acento que lo caracteriza al joropo de aquí, del Golfo de Cariaco. No se enamoraba, antes de los ocho ya estaba de enamorada, va la que decía. Ella no se enamoraba, antes de los ocho ya estaba de enamorada. Soy hija de Chelé Romero, soy directora del grupo de Chele Romero. Él estuvo tantos años con pues, ese grupo, primero con Coba y luego fue formando un grupo él, luego que Coba dejó de, de existir, siguió él, pues continuó con su grupo, se llamaba Grupo Oriente Terranova. luego le puso el nombre de Grupo Oriente de Chele Romero, que es el nombre actual que tiene. Él tocaba el cuatro, las maracas, cantaba fue compositor, él me fue enseñando un poquito de cómo tenía yo que continuar con esto. Siempre me pidió que no abandonara. Ya he empezado, ya llevo dos años, a través de que él falleció, bueno, ya llevo dos años con el grupo. Por supuesto el goropo tiene su baile, el goropo que se baila acá no es como el joropo llanero, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que va muy acompasado, tiene su, tiene su diferencias en los pasos eh, con el caso de Kumanapo, es un goropo mucho más trancadito, las dos parejas, aquí es un poquito mucho más abierto, y bueno tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su, su vestimenta, que la hace eh, muy colorida pues, que es precisamente ese, como esa influencia andaluz eh, en, en la lanza venezolana y por supuesto en el grupo. victorias Yo empecé de edad de 15 años a sonar la música con un cuatrico. Aprendí a acompañar a muchos músicos por ahí que sabían la música, que tocaban el acordeón. Y compré la bandolina y aprendí a tocar bandolina. Y me no tuve maestro. Aprendí a tocar violín, soy bandolinista, violinista, a, me gustó el acordeón con Perucho Coba que aprendí en el año 83. Soy maraquero, tamborero y cantante de joropo, golpe trivillo, como se ha formado en el estado Sucre, el joropo de todos esos todo eso florcóricos que se han hecho aquí. Yo aprendí a tocar, lo primero que aprendí a tocar fue tambor, hermano. Después se de toca de maraca. Había unos maestros que pasaban, pero yo no podía salir porque a ver, papá mío era una persona Ay, que era río. Pero yo soy yapa con la música. Yo así yo tengo que aprender. Ay, yo tengo que aprender Ay, eso. Pues, pasaba el complejo a César, ya tenía una guilera para cantar. A ver que yo me iba, yo veía todo a todos ellos, agarraba la tambor, agarraba maracas y después así güey. y aprendí todo a reunirla con ellos. Pero los maestros míos, para mejor decir, los maestros míos. Fueron esta gente, compañeros Ariste y César. Porque ellos pasaban por la casa. Y después que llegué aquí a Cariaco, me metí en el grupo de la señora Guillermina Ramírez. tiene como 20 años de edad, por ahí, que me metí en ese grupo. Pero yo no sé leer, no sé escribir, no tuve escuela, así como decir, que me enseñaron, viendo, aprendí. ...toco cuatro, toco tambora, toco maraca, toco acordeón... ...y cuando toca de cantar, también canto. ¡Ah! La pareja de mi hermano, como que se va durmiendo? como que se va durmiendo? ¡Enamórala, mi hermano, para que te cases con ella! ¡Enamórala, mi hermano! ¿Qué te casé con ellas? Empecé a tocar de edad de 12 años. Yo veía a unos señores, yo veía a esos señores tocando por esos bailes y yo me recostaba por ahí como, como muchacho. Observaba a los músicos, esos señores mayores, tocando. Entonces primero primer arte mío fue a tocar maracas. No sé, yo de doy cuenta nada no sé como yo agarro esas maracas, las porque ese primer arte mío de tocar maracas. Entonces, hay un señor que llamaban Perucho Riva. Entonces, cuando ese señor salía a, a tocar, que le invitaban a baile, yo me iba con él. Bueno, yo agarraba ese acordeón comenzaba a tocar ese acordeón. Y ese acordeón le ponía a ese señor las manos cuando él iba a, a tocar su compromiso. agarraba ese acordeón, pues ese camino, y ese era toqui, toqui, toque. Entonces, yo, yo, yo llegaba y me la llevaba para la casa. Después de que que quedé su compromiso, yo me la llevaba para la casa. Y yo comenzaba a practicar. ...ya yo tenía más experiencia... ...nos juntaban ...unos cuatro o cinco muchachos... ...nos juntábamos... ...uno con una tamborita... ...otro con el cuatrico... ...otro con las maraquitas... ...y formábamos nosotros la pagamos El Joropo Estribillo... ...en toda esta de aquí de Rivero, Santa María, el golpe de estribillo lo baila uno, este se llama el golpe de estribillo el cotorreado. Uno, uno tocó el joropo y después le cambió el, el estribillo. Entonces uno, el parejo, lo baila, da la vuelta y agarra el, el cotorreado. Bueno, y todo el mundo no las partes donde hemos salido nos aprecian mucho, pero el, el modo de nosotros tocar el acordeón. Porque en otras partes no tocan joropo acor, eh, con acordeón. Si no lo tocan, pero es con bandolín, violín. El, el, el bandolín de aquí del estado de Fuquián de asiste más es el Cumaná, Cumanacoa. Ya es de eh, Marihuitar para arriba, este es más acordeón que bandolín. ¡Feliz sombra, va! me Así no se da dolor, así no te da el dolor, y la coma te regaña, juego del Mira la te del la coma te regaña, juego del escorrión, El la te toca... Con cuatro, maracas, tambores. Aquí uno se ha acostumbrado a tocarla con cuerpo. El estudio de los grupos viene de. Esto estaba, estaba en, descaído, esto no estaba, pero después cuando Perú Chocoba, yo, cuando fuimos a Caracas, porque eso entró a, a funcionar. Yo tengo con Perú Chocoba, tuve, tuve casi, casi 48 años. Yo no tuve después que yo veía a unos músicos tocando y, y yo iba y con una bandolita que uno mismo hacía, iba y entonces me ponía a dar a la, a la nota y después me compré un 4 por 7 en el muelle. Cuando yo veía a una persona tocando, yo iba y cantaba igual. Y después me dejé viendo para ellos mismos. El mensaje que yo le puedo dar a los niños es que, que ellos tienen que, que involucrarse en esto porque este, esto es lo que le, la, la, la, el niño tiene, tiene que aprender. Como no te da un dolor, para no, no le pique a la mujer de Para no, que no le pique a la mujer de Amadornos. No. Ha sido comprobado que el Estado de Sucre posee un inmenso patrimonio cultural en sus distintas manifestaciones y desde el punto de vista musical, bueno, ahí está de, de alguna manera un legado que nos han dejado tantos cultores y que... Esa es fundamentalmente, digamos, la, la vía por la cual hay que fortalecer la vida, la esperanza de un pueblo, a través de su cultura, a través de todas esas manifestaciones de las cuales sus cultores son sus principales exponentes y además son sus principales dolientes también, porque mucho de ese trabajo lo hacen con mucho esfuerzo, a veces con muy pocos recursos, a veces sin nada, pero lo hacen con mucha esperanza. Cuando, cuando consiguen el apoyo... Cuando consiguen una mano, una mano que ayuda, la, la manifestación se fortalece. Y desde ese punto de vista, con muchas limitaciones, desde el punto de vista de, de lo que somos nosotros como institución, hemos venido dando una mano. Pues. Que me voy con el baño. for por no decir que en algún momento escuchemos en Cumaná a un grupo con acorde digamos es de cariaco no necesariamente pero lo podemos conseguir igualmente conseguimos aquí músicos que lo interpretan con mandolina el caso de Ramón Linares que es un excelente músico de la zona lo interpreta con mandolina eh, Chubito Padilla también es un músico de la zona de aquí de, de la comunidad de La Peña eh, también lo interpreta con la mandolina ...y así, bueno, tenemos casos, digamos, de interacción... ...y esa variedad muy particular... ...que la tenemos en el municipio Monte. Pues, ...José Julián Villafranca tiene una forma muy particular... ...de interpretar el grupo Estribillo... ...igualmente, es eh, reconocido Cruz Quinal... El, ...el grupo Hermanos Quinal... ...también, ellos en algún momento, interpretan, lo interpretan con el acordeón... ...pero además es una forma muy distinta de tocarlo... Es muy distinta de tocarlo y los versos que ellos cantan también los entonan de una forma muy particular. O sea que uno, al escuchar al goropo cantado, puede fácilmente decir: Este goropo este es de Cariaco, este es de Cumaná y este es del Municipio de Monte. Eso tiene que ver, en, en gran medida, primero por la entonación que ellos le dan y por el, la forma el compás que le dan a la música. O sea, han, han convertido al goropo en forma muy particular de interpretar. juventud de orilla, llegara a lo que hemos hecho nosotros y quisiera, porque yo también tengo una están muy Están muy pequeño para ellos entender lo bueno que es lo que se puede caminar ahorita, o lo que estamos caminando, o lo que hemos caminado nosotros. Pero esto, para mí, es un orgullo para dárselo a, a un ejemplo a aquel, a aquel poco de niño que andan por la calle, se puede decir que sin padre y sin madre. Pero yo quisiera que aquello fuera bonito para que aquella otra juventud cogiera ese mismo camino. Yo quisiera, hermano, que todos los muchachos, yo estoy, yo estoy enseñando unos muchachitos por ahí hoy, estoy dando clases a tres muchachitos con acordeón. Y el país está contento, ya los, tengo como tres días que me dio porque lo enseñaron. Ya ves. Estoy a, a, luchando con los muchachos y le digo a mi hijo, en virtud de estar por ahí por esos corrales, siéntense ahí y aprendan a ver yo, para después caminen para afuera. Yo quisiera todo eso, de que, que el muchacho más bien, en virtud de, de, de estar haciendo cuestiones malas, que aprendieran a, a que la gente lo conociera. Yo quisiera que la juventud a, a, a, le pudieran amor, a aquel orgullo. ...como hacemos nosotros los, los, los artistas ya populares, pues. No solamente en las escuelas, no solamente en, en los liceos, sino en las comunidades. Hay que darles un apoyo para que ellos se entusiasmen y esto continúe adelante, que no se pierda el joropo y el estribillo que... Que eso no quede hasta allí, hasta esa escuela donde yo lo llevé, sino que ellos vayan, que se lleven las comunidades donde se sienta, donde, que no se vaya a perder esto. Pues.